y muy buenas a todos. Hoy queremos hablaros sobre la seguridad informática y en concreto de las contraseñas. ¿Qué es una contraseña? Una contraseña es una llave que da acceso a nuestra información personal. Dicha información podría ser de cuentas de bancos o incluso redes sociales. Si esta contraseña es robada o perdida, entonces alguien podría hacerse pasar por nosotros y publicar en nuestro nombre en las redes sociales o incluso leer y contestar a nuestros correos electrónicos. Por eso debemos tomar algunas medidas para que esta mala gestión de las contraseñas no nos perjudique. La contraseña es única e intransferible, es decir, que solamente nosotros vamos a saber cuál es y no se la diremos a nadie dado que una contraseña compartida por dos o más personas ya no es segura. Las contraseñas estarán formadas por ocho caracteres, a tener mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales, y no debemos usar información personal en ellas, como el nombre o la fecha de nacimiento. Debemos utilizar claves diferentes en servicios diferentes, dado que el robo de la clave en uno de ellos, sea por la circunstancia que sea, permitiría el acceso a todos. Si utilizas las preguntas de seguridad, solo tú y nadie más debes saber las respuestas. Estas preguntas muchas veces son simples y cualquier persona que nos conozca sabrá responderlas. Gracias a los gestores de contraseñas, si te cuesta mucho memorizarlas o tienes muchas, es bueno ayudarte de estos programas, dado que son muy útiles y sencillos de manejar.